Sacar los árboles, porque si quiere poner un mirador, como decía él, que, que son nueve, va a tener que poner un mirador allá, que da el río, que da la ¿Cómo vuelta del río. ¿Nueve miradores? Nueve sí. miradores, sí. sí, sí ¿Y sí, me... ¿Si hay, hay uno solo? Hay, y... uno, no ¿Hay uno, uno solo, Eso es lo que nos han dicho. Entonces. Eso es lo que tenemos entendido. Claro, ¿no? eso era un islote como ese, que lo desmontaron todo, rompieron todo y pusieron el mirador. Y si ponen el mirador, van a hacer lo mismo acá. Están obligados este, al poner, al, al armar un mirador o varios miradores están obligados a, a desmontar día. y tirar árboles.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 Este, natural protegido es una reserva y como tal de, debe mantenerse de esa manera.